Hola, buenos días. Eh, bienvenidos a, a este webinar, eh, digamos, estas acciones que estamos haciendo desde Villamper, unos webinars cortos para digamos, no no meternos mucho en el mundo de un webinar una hora y, y con temas muy concretos. Mi nombre es Iván González, eh, llevo la preventa en Villamper y os vamos a, a hablar de, de una solución que, que hemos montado en más experiencia en, en proyectos toda la parte de definición de, de umbrales y alarmísticas en, en determinadas infraestructuras y a partir de aquí hemos modelado una solución específica eh, y que hemos puesto en práctica ya en, en algunos proyectos, tanto en España como, como en Latinoamérica. Eh, he preparado para este webinar eh, un pequeño PowerPoint de tres o cuatro slides intentaremos hacerlo muy práctico porque el objetivo es que no se pase más de media hora y entonces pues bueno el slide os tenemos que hablar del problema y qué es lo que dice la, la teoría en sí vale he puesto cinco tips por decirlo de alguna forma cinco cosas problemáticas pues, de respuestas inadecuadas de, de un operador de, de un ¿no? un centro de control de alarmas ante determinadas alarmas vale es, o sea, es una problemática muy común eh, otra problemática que lo que denominamos nosotros dentro de la solución medicina preventiva es la no aplicación o, no, o la no eh, eh, detección previa de, de algún tipo de anomalía para digamos evitar eh, lo que venimos diciendo como males mayores. Nos encontramos también en diversas compañías que hay eh, diversos procesos tediosos e ineficientes alrededor de la, de la gestión de las alarmas. Es también un poco el, el de, de la solución eh, poner eh, digamos en eh, manifiesto eh, cómo podrían ser o cómo se podrían enfocar esos procesos muy importante no disponer de un documento de definición de alarmas un marco un marco de, de la gestión propia de la continuidad de las alarmas es también digamos un, un problema y lo que nosotros denominamos el efecto forward de, de las alarmas, que el 80% de, de los operadores no las entienden y lo que hacen es enviarlas. ¿no? Están delante de una pantalla y las envían. Aquí hay una frase que sacamos del estudio de, de la normativa ISA 18.2, 18.2, que es un estándar de gestión alarmística, en el cual eh, una cita que nos llamó mucho la atención, que si un operador eh, no necesita responder, habría que plantearse si esa alarma eh, debería existir. ¿vale? Todo esto es una generación de costes ocultos en, en toda la, la gestión de, de alarmística. Tenemos aquí un cuadro con diferentes cuadros, más entendible, menos entendible, que es lo que dice la teoría de eh, la normativa ISA eh, 18.2, ¿vale? en el cual pues, entramos en, en un entorno, en unas casuísticas, en una filosofía, en una forma de trabajar en, en una compañía, una forma de entender eh, lo que es la, la gestión de determinadas incidencias o determinadas alarmas de, de dispositivos. A partir de ahí, el proceso que, que venimos, o que se debería seguir, es una identificación de estos problemas. Eh, unos umbrales se tienen que racionalizar. Nos encontramos muchos proyectos que, que bueno, la alarma es todo y al final llegas a un operador y se acaba convirtiendo en, en una consola de eventos en vez de una consola de, de alarma. ¿vale? Hay que racionalizar realmente qué es una alarma y qué no es una alarma, y tener herramientas para poder hacer esa racionalización. A partir de ahí se aplica un diseño y una implementación. ¿vale? Esto es lo, lo que denominamos el, el proceso de gestión de cambio hacia un modelo de, de alarmistas. Una vez ahí, pasamos a una fase de operación y de mantenimiento, donde estamos monitoreando, como es nuestro proceso de gestión de alarmísticas, y evaluando continuamente, teniendo una auditoría continua, tanto desde la fase A hacia abajo. Esto es lo que significa la, la teoría y lo que viene a decir la normativa. A partir de aquí, nosotros diseñamos una solución basado en tres pilares principales. Una, la hemos esbozado en el primer slide, que es la norma, la, la ISA 18.2, por si la queréis apuntar y echarle un vistazo. La, la normativa se llama alarma Estándar. Como punto de partida. A partir de ahí, esto tiene digamos una serie de puntos, que es la parte de definición, entender cuál es el ciclo de vida de las alarmas, las prioridades, cómo se podrían hacer las auditorías de rendimiento, cómo se hacen las transiciones de alarmas, etcétera, Otros elementos que están dentro de esta normativa. Aplicamos una tecnología en software, es decir, eh, nosotros, más allá de ser una compañía de consultoría, lo que pretendemos es aterrizar con la tecnología determinadas buenas prácticas que vemos tanto en otros clientes como vemos en las normativas que, que encontramos en el mercado. Y en este caso, pues, eh, creemos que la solución más adecuada es Data Center Expert de la compañía Snyder, ¿vale? La solución e porque nos permite hacer esta aplicación de una manera muy pragmática y dentro de un entorno no solo de centro de datos, sino de un entorno completamente distribuido, como pueden ser proyectos con diversos sites, ¿vale? Luego hablaremos de un caso. Y la tercera parte de, de definición son los servicios especializados en la parte de gestión de alarmísticas, ¿vale? que componen de, realmente de un estudio eh, de rendimiento de cómo está tu sistema. Eh, hay una auditoría inicial de, en toda esta parte de la solución. Eh, hay una generación de un documento, de una documentación de alarmística, que podríamos asemejarlo a lo que puede ser un proceso de consultoría. Y, evidentemente, eh, las dos anteriores no llevan a, algún, a ningún sitio si no la racionalizamos, con la operativa, aterrizando este concepto con la tecnología. ¿vale? Implementamos esta tecnología y hacemos un proceso de revisión posterior. Son los, los tres grandes pilares en los que construimos las, las, la solución. A partir de aquí, pues vamos a hablar de un caso de uso de una compañía de retail española. Es una compañía con más de 500 distribuidos. Este proyecto tenía cinco herramientas diferentes para la gestión de edificios y escalas de diferentes índoles, diferentes años. O sea, estamos hablando de tecnologías que nos hemos encontrado en el proyecto de escalas de, ya del siglo pasado. Es muy curioso, ¿no? En qué punto, en qué punto nos encontramos en, en, muchas, en muchos casos. Eh, se aprovechó pues, eh, todo el hardware que tenemos, que tenga una disposición de telemetría hacia una red TEI, pues eh, aprovechamos para, para ampliar y hacer esta definición. ¿no? Eh, con lo que nos encontramos en este proyecto, más de 30 tipologías de sensorizaciones diferentes para establecer unos criterios de, de alarmas. Eh, a partir de aquí, los retos que nos manejaron en este proyecto es llegar a manejar y comprender la información que tenían estos sistemas, es, es decir, evaluar si realmente estos sistemas recogían parte o si se mantenían o no se mantenían o se integraban en el nuevo sistema de gestión de alarmística. Eh, durante el proyecto salieron dos proyectos paralelos. Uno que fue, estuvimos trabajando con el cliente en una definición de procesos de continuidad, es decir, yo ya tenía mi sistema de alarmísticas y a partir de ahí pues eh, los tipos de operación de, de los centros de control y alarmística pues requerían de alguna forma, una redefinición de los procesos, porque tenían ya un sistema, eh, digamos, con, con una información mucho más rica y más de contexto. Y además también en, en el proyecto salió otro proyecto paralelo en el cual eh, se desplegaron diferentes eh, dispositivos hardware para enriquecer eh, la solución. digamos Esto fue petición del cliente, no porque nosotros hubiéramos diseñado de, de una forma la solución. A partir de ahí, pues, nos dimos cuenta que en este proyecto pues, haría falta pues, dar los siguientes pasitos. ¿vale? Vamos a pasar a la parte un poco más práctica del, del webinar. Eh, en la parte de definición utilizamos lo que nosotros denominamos, he puesto dos o tres ejemplos, lo denominamos tabla SISA 18.2. 18 que Realmente vamos a ver dos o tres ejemplos que son tipologías de diferentes equipamientos que me van a dar de determinada telemetría, esto puede ser estar la tabla creo de medidores de energía, lo que denominamos power meter, y normalmente hacemos una evaluación de los sensores capaces de dar dependiendo del modelo que tengamos, pues, X, y a partir de ahí pues vemos pues en este caso bueno, corriente por fase, estado de dispositivo, factores de potencia, eh, potencia aparente total, energía total, potencia real, voltaje por fase y eh, los valores. Y a partir de ahí lo que hacemos es ver cuál pueden ser las condiciones y umbrales. Política y prioridades. Que dependiendo de esto, pues aquí, pues una condición puede ser mayor que, menor que, mayor que durante X tiempo, índices de aumento, índices de reducción, es decir, no nos fijemos que eh, en una herramienta solo es mayor que o menor que. Hay realmente, eh, digamos, más herramientas a nuestra disposición para acertar en lo que es una alarma y que no caigamos en en el dato que hemos dado en el primer slide, de, eh, de alarmas que no requieren acción por parte del operador, no deberían ser una alarma. Y a partir de ahí, pues se establece el umbral en base al o la unidad de medida del sensor que estemos y la aplicación de políticas, envío de correos, que la más normal, ama, la más no suena, pero hay otras políticas, puede haber acciones, puede haber envíos a terceros sistemas mediante estándares tipo trapes SNMP, generación de mensajes tipo SNS y luego gravedad de las alarmas. ¿vale? Y esta partir de aquí pues hace con diferentes tipologías. ¿De acuerdo? Básicamente es lo que denominamos nosotros como base en la parte de, eh, de las tablas de la norma, la, la 18.2. Y vamos a ver algunos ejemplos sobre el, sobre el software, muy, muy sencillito. Eh, vamos a pasarnos al software. Un software muy orientado a... A lo que es una disposición de NOT. es decir eh, lo más normal es poder tener parte de este software y que puedas desplegar o separar determinadas pantallas para tenerlo en diferentes en diferentes mapas o diferentes pantallas que puedas generar una vista por determinados dispositivos en los cuales te enmarque determinados criterios que se han levantado la alarma es pues un poco digamos visibilidades en cuanto a la gestión correcta vale y luego la parte de alarmas cuando ya empezamos a trabajar con determinados procesos, pues, con determinadas acciones en la gestión de la continuidad. ¿vale? Si yo veo los detalles de una alarma, en un momento determinado pues, se puede dar un anoles de la alarma o una continuidad siguiendo el proceso X, se ha escalado esto a tal equipo de operación. ¿vale? Y queda completamente documentado. O en un momento determinado que no sea un elemento forward el propio operador, sino que en un momento determinado pueda iniciar en el dispositivo que está alarmado y ver determinadas condiciones o incluso eh, pues generar eh, un, un informe de, de contexto, hacia una alarma, para eh, enviar determinada información eh, adicional al, al operador. Por ejemplo, aquí. ¿Vale? Tengo un criterio de un umbral y a partir de ahí pues, genero un informe de contexto en el cual pues, vemos cuál es la tendencia en ese umbral para enriquecer esa alarma. ¿vale? Esto no dejan de ser procesos de supervisión. Iniciar, actuar, es decir, también en un momento determinado se puede hacer un proceso de admisión de una alarma. ¿vale? Admito una alarma como operador y establezco determinados criterios. Pues esto se ha resuelto, etc. Etcétera, etcétera, ¿vale? Digamos que, claro, a partir de aquí, en este caso que os hemos contado, pues se estableció todo un mapa de procesos junto con él. ¿Vale? Bueno, esto un poco la parte de, de anoles, de visión, de paneles. Evidentemente, eh, también tiene eh, una parte de histograma, históricos. Aquí pues, lo vienen a utilizar mucho en los proyectos para hacer un análisis forense de qué es lo que ha ocurrido en el pasado. Evidentemente, tú puedes, por fechas, por horas por años, por meses y ver cuál puede ser su historial o incluso generar un informe portable, para decir estas son las alarmas y a partir de ahí pues saquemos un KPI o una forma de medir nuestro proceso de, de alarmas. Bueno, a partir de aquí una vez que tenemos la teoría, que tenemos las tablas, lo que tenemos es lo que denominamos en tres o cuatro paneles es como un lenguaje de programación de alarmas de alto nivel. Para que nos Yo aquí tengo varias posibilidades. Una, el concepto de umbral. Yo cuando establezco un umbral de, de un dispositivo, el que habéis visto antes, le damos un, un umbral de, de corriente, y aquí tengo los valores que hemos visto en la teoría. Máximos, mínimos, intervalos, pues por ejemplo, un índice de aumento. ¿Por qué no? No tenemos que siempre regir. Si, por ejemplo, estamos intentando detectar un aumento de consumo, pues vamos a ver, yo quiero saber si ha habido en la salida de, de mi sistema UPS eh, basándome en un aumento de consumo máximo de, de X amperios durante y segundos. Y a partir de ahí se hace una descripción en base al proceso que ya esté definido o incluso si hay algún tipo de repositorio se puede poner una URL personalizada. Es decir, esto, más allá de definir si tengo más temperatura no, vamos a dar el paso y hacer la gestión correcta de los umbrales. ¿De acuerdo? Pues esto podría ser una forma de aterrizar todos y cada uno de los valores que plasmamos normalmente en un documento donde os damos una propuesta inicial de cómo aplicar. Y esto sería la aplicación de esa propuesta. Evidentemente hay más tipologías de alarmas. No hay solo umbrales. También podemos ceñirnos a algo que nos esté comunicando el propio dispositivo. Es decir, si estoy en UPS, hay alarmas de contexto. Pues tenemos más la batería. Esto me lo da el dispositivo, directamente. Es decir, lo que hacemos también es enriquecer ese contexto de alarmística. Tenemos dos vertientes de, de programación, la umbral y la que me da el dispositivo, y a partir de ahí lo que decido de la que tengo el dispositivo, decido si la habilito o no, si tengo lo mismo, nación recomendada, los criterios, ¿Y si la podemos enviar? Bueno, es muy sencillo. Y luego hay unas políticas. Es decir, yo cuando tengo las alarmas, aparte de aparecerme en el panel, o en la parte de NOC, o en la parte de visualización, que hemos hablado, ¿qué es lo que quiero hacer con ellas? Pues, por ejemplo, las alarmas de, de energía, pues se envían a determinado equipo de operaciones por correo electrónico. Eh, las alarmas de sondas, pues a otro equipo. Se pueden sectorizar tanto las políticas como complicadas sea la compañía, o como casuística sea la compañía. O, por ejemplo, enviar determinadas tipologías de alarmas mediante una acción, vamos a ver las posibilidades de acciones en, en políticas. Mediante una acción de envío de un trap mp como es este. Incluso hay ya proyectos que quieren determinadas actuaciones, pues a lo mejor ya hay que hacer una integración y hacer unos pequeños scripts para enviar un post a una página HTTP que a lo mejor hace una actuación con equipamiento. Bueno, pues ya es rizar el RIS, ¿de acuerdo? Para este tipo de cosas, pues ya tenemos que haber pasado por el primer paso. O enviar un mensaje corto para enviar esto a una pasarela de, de SMS. Vale, Esto, como he dicho antes. Es lo que pretendía eh, enseñar en, en la parte práctica, luego todavía hay un proceso de análisis, en un momento determinado de tendencias para, para poder trabajar sobre ello. ¿vale? Volviendo un poco a, a, a la solución o a la tipología de, de solución, yo quería terminar el webinar de hoy con, con un resumen de cuatro puntos clave, o digamos, cuatro grandes claves de lo que es la solución. Vamos a ver, eh, hay que pensar en soluciones independientes. El hardware en, en una infraestructura distribuida puede hablar diferentes lenguajes. Por lo tanto, tenemos que pensar una solución que sea políglota, que sea capaz de hablar de SNP, Modbus, Banner. Y si hay otro, pues mediante software ya se pueden hacer traducciones de protocolos. De eso nos hemos encargado nosotros en muchos proyectos. Nos hemos encontrado protocolos profibus muy antiguos, teníamos tablas de registros, hemos pasado ese profibus a un Modbus a un SNMP. Y a partir de ahí, hemos hecho nuestra gestión de alarma de diferente tipología de equipamiento más legacy o más antiguo. ¿vale? Otro punto o otro punto clave de, de las soluciones, el estudio. Es decir, eh, trabajamos con una presentación detallada de resultados de los umbrales según las necesidades que tenéis como clientes. Es decir, hay un proceso previo, lo analizamos trabajamos con vosotros y se os hace una propuesta. Eh, una gestión de alarma está viva en el tiempo. Es decir, no tiene por qué haber un documento inicial y eso es eh, la Biblia durante toda su existencia. No puede estar vivo. En un momento determinado puede haber correcciones del mundo. En base a, a diferentes criterios. Eh, esto de la parte de Nokia y operación, esta tecnología permite tener claros cuáles son mis procesos de gestión alarmística. A partir de ahí, podemos trabajar con vosotros en la definición de esos marcos operacionales de la gestión que denominamos nosotros continuidad. Luego, otro punto clave de la solución es la detención. Evidentemente, como todo sistema de pues el objetivo es detect detectar posibles situaciones anómalas o, o, o peligrosas, ser predictivo, es decir, esto propio intrínseco del, del sistema. Y aquí hay algo muy importante que nosotros eh, lo que hacemos es generar una filosofía, que no existe en los proyectos cuando llegamos, vale Aso asociada al negocio. Esa filosofía de gestión de alarmística para que tengamos ese beneficio en, en, el, en el negocio. ¿de acuerdo Digamos que estos son los, las cinco claves que manejamos nosotros en, en la solución. Y a partir de aquí, para que veáis que es media hora lo que os íbamos a robar... Eh, nos quedan cinco minutos de, de webinar aproximadamente para que si en algún momento eh, os atrevéis a abrir los micrófonos, realizar alguna pregunta o decirnos alguna pregunta por el chat, pues estamos aquí para, para contestaros. momentito, vamos a analizar si hay alguna pregunta. Eh... Vamos a dejar de compartir primero... Tenemos algunos compañeros, en alguna gente en Portugal, siento mucho, si queréis, en algún momento determinado podemos eh, trabajar con vosotros en una sesión específica en el cual pues, intentemos utilizar eh, un idioma un poco más adecuado eh, y, y bueno, en, en este caso también se puede utilizar o, otra tipología de tecnología para, para aplicar eh, esta tipología de solución. Por aquí también estoy viendo. La definición de alarmas depende de los equipos existentes. Eh, evidentemente nos basamos también en la sensorización que son capaces de dar esos dispositivos. El eh, este caso es muy, muy sencillito. Si yo tengo un sensor de temperatura que no es capaz de darme la temperatura, pues difícilmente vamos a poder hacer algún tipo de definición. Es decir, eh, siempre vemos las tres o cuatro pautas normales que vemos en todos los, en todos los proyectos que, que trabajamos. ¿vale? Pues, si tenemos un OPS, tenemos corrientes de entrada, por fase, corrientes de salida, voltajes, potencias y nos basamos en la sensorización que es capaz de dar este equipamiento. Y también, evidentemente, se pueden, por pues me menos andas preguntando, si se pueden definir alarmas por tipología de equipamiento. Más que alarma, o sea, tú defines todas las alarmas y lo que defines son luego eh, políticas también de notificación. De hecho, son por tipología de equipamientos, al fin y al cabo. Otra cosa que aquí, eh, en esta pregunta que estás contemplando, si yo tengo, por decirte un ejemplo, dos power meters, dos medios de energía, y una de mis definiciones de umbrales es eh, voltaje por decirte algo y el segundo Power meter no puede dar ese contaje, pues bueno, hay que particularizar determinados casos, ¿de acuerdo? Más, ¿cómo se gestiona la integración con sistemas de monitorización tipo Nagios u... Bueno, lo he antes durante la demo? Eh, solemos utilizar, utilizar estándares eh, tipo Trapes NMP. En vez de enviar una notificación por correo, se envía una notificación por protocolo. vale eh, Estos tipos. Sistemas superiores tienen lo que se denominan receiver y a partir de ahí podemos, de alguna forma, eh, recibir eh, estos, estos elementos. ¿Qué tipos de protocolos son necesarios para poder integrarlo en estos sistemas? Si no he entendido mal, hemos hablado antes. Eh, no nos centremos en el protocolo. vale eh, lo más normal son protocolos estándares SNMP, Modbus, etcétera, etcétera. En el momento que un equipamiento o un equipo tenga capacidad de medita y sabemos por qué protocolo y sabemos su mapa de registros, vamos a poder integrarlo. Es decir, si tú tienes un dispositivo conectado a una red CPIP y sabes el protocolo que utiliza, no nos preocupemos de que el protocolo es compatible ya está bien, pero para hacerte compatible eso mediante un gateway software que tenemos ya desarrollado y que hemos hecho ya en, en muchos proyectos. O sea en ese sentido, el protocolo no es una problemática. ¿Se puede incluir elementos de TI? Hemos incluido switches en algún proyecto. Equipos de comunicaciones eh, distribuidos en diferentes salas. O sea, tenemos, por ejemplo, un site con un pequeño rack, que aparte de monitorizar la parte mecánica, pues tienen dos equipos de comunicaciones, un router... Esos equipos tienen una MIP y normalmente lo solemos monitorizar por, eh, por SNMP. Eh, sí, podemos incluir equipos de TI, pero no confundamos que este tipo de solución no pueda llegar a convertir o mutar en una herramienta de gestión de redes. No es su objetivo. Es decir, la solución está para hacer una definición correcta de la alarmística y mis procesos de alarmística. ¿vale? Por aquí, desde Portugal, nos pregunta si está abierto a diferentes tipos de sensores. Lo que no hemos contestado a la pregunta de, de antes. Sí, no, es, es agnóstica al sensor. No, yo, si el sensor está conectado, como he dicho, a una red TCP tenemos conocimiento de esas tablas o de esos protocolos, sin ningún problema. ¿Vale? ¿Puede software enviar comandos? Puede, pero aquí, digamos, primero intentemos eh, empezar a andar y luego intentamos empezar a volar. Eh, es decir, antes hemos visto que el, puede enviar determinados skips mediante pods contra una página web para hacer determinadas automatizaciones. Hay que estudiar caso a caso. ¿De acuerdo? No es algo... Eh, se plantee en una primera fase de un proyecto. Es decir, una correcta definición, vamos a lo básico y luego vemos caso a, a concreto en un momento determinado, cuando ya tenemos un conocimiento del dispositivo, ver determinadas acciones y qué. Pero vamos, la respuesta es sí. Lo de change point en, en la parte de GG, no hay problema. Por aquí. Eh, hay una persona que me dice, ¿cómo se gestiona un fallo crítico cuando ocurren muchas alarmas simultáneas? Buena pregunta. Buena pregunta. Es decir, el, el sistema, no, si te entran 18 alarmas simultáneas que van en cascada con diferentes sistemas, el sistema no es tan inteligente como para decirte, todas estas son las mismas. No. Para eso están los procesos que se definen en la parte de NOC y de operaciones. En un momento determinado. ¿Vale? Eh, claro, yo entiendo vuestra casuística. En un momento determinado, si tienes un cero en un data center, pues resulta que aguas abajo te van a estar dando alarmas todos los equipamientos. Evidentemente. Pues ahí está un poco en, en, en toda la filosofía que hacemos de trabajo y definición de procesos junto con vosotros y junto con el trabajo de, del equipo que lleva las operaciones. Más... ¿Las alarmas las agruparíamos según el equipo o según el orden de criticidad? Bueno, sí, eso es un filtrado en el panel, ¿vale? O sea, tienes una columna en la parte de arriba, pinchas y las ordenas o las filtras. No, no es mucho más. Porque dice, porque hay momentos en los que acabas en un listado enorme, difícil de manejar. Esto, claro, porque siempre pensamos que la definición de alarmas o la definición de umbrales se basa en... Yo todo lo que me llegue del equipo lo... Eh, lo meto al sistema. Repito, es muy importante hacer eh, lo que dice la norma, la, la norma 18.2. Tiene que pasar un proceso de racionalización. ¿Qué va a ser una alarma y qué no va a ser una alarma? Y a partir de ahí, esto está en un continuo marco de reconfiguración y de redefinición eh, del modelo de gestión de alarmística. ¿vale? Eh, es una forma diferente de gestionar las alarmas. Si intentamos acoplar un sistema a, a la forma que tenemos, pues realmente no vamos a ver los beneficios. Eh, a partir de aquí, pues bueno, nos hemos encontrado con otros sistemas como con Raritan, en, en los cuales pues no sé por poner algún ejemplo ¿no? ahora mismo no, no caigo en, en, en ninguno en el cual hemos integrado un sistema externo en, en una compañía eh, farmacéutica española que, que tenían un sistema eh, de raritan y, y tenían parte de dispositivos ahí y parte bueno, ahí. Es, es el mismo concepto para mí es un bms más como en el caso de uso que nos está hablando ¿Más cuestiones? Me alegro mucho el, el interés que, que ha despertado esta solución. Eh, sobre todo las, las consultas eh, o las preguntas que, que habéis manejado. Y a partir de aquí pues tenéis nuestros contactos. Eh, podéis poneros en contacto con cualquier persona del equipo de, de ventas de Villamper o incluso conmigo para ampliar la información o, o estudiar el, el caso concreto de, de ustedes. Me despido agradeciéndoles el, la atención prestada y, y esperamos verlos en breve. Que pasen un buen fin de semana.